<risa> Hijo, ¿no te cansas de estar todo el día con el celular? Ay, mami, ya no sé estar metido.